Soy Cristóbal Rivera, soy secretario de la Asociación de Familias de Torcuaga. Yo creo que lo que hay que proteger de la ciudad es el patrimonio que en estos últimos 10-20 años estamos eh, destrozando para construir cosas ultramodernas, ultranuevas y, y desarrollar urbanismo de vivienda. Yo creo que deberíamos de haber protegido muchos espacios en la ciudad que se están perdiendo y que se han perdido. Yo creo que lo que hace falta es más participación de los vecinos y de las vecinas. Yo creo que hace falta participar, en, además, en pie de igualdad con los políticos, en paridad. Y, bueno, pues eh, las estructuras que haya, que de verdad sean participativas y abiertas a, a los vecinos y a sus opiniones, a sus ideas y a sus proyectos. Yo creo que de la ciudad habría que eliminar eh, esas tendencias a... A lo, yo creo que desde la ciudad habría que eliminar eh, esas cosas que nos imponen desde los poderes económicos, que nos construyen una ciudad eh, agresiva o a veces demasiado acaramelada, pero que no es la real y, y que nos, nos deja los barrios marginados.